Mi nombre es Will Ogilvy, coordino la licenciatura en Asuntos Globales en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Les doy una cordial bienvenida a esta conferencia ¿Por qué retrocede la democracia liberal? Para tratar este tema, que es fascinante, eh, contamos con la participación de Eduardo Fernández Luiña, doctor en Ciencia Política por la Universidad Santiago de Compostela, España, y un profesor muy querido dentro de la universidad, en la Casa de Libertad y, por supuesto, en la facultad. En la actualidad, como digo, es profesor de ciencia política en el instituto y además tiene intereses académicos muy amplios y muy relacionados a este tema. Entre ellos está la política comparada, los estudios latinoamericanos, estudios europeos, sistemas electorales, sobre los que hemos hecho algún vídeo ya en la facultad con él, sistemas de partidos y calidad democrática. Cuenta con publicaciones en distintas revistas y libros de América Latina y España. Así que, Eduardo, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Will. Gracias por, efectivamente, muchas gracias por la bienvenida al hogar. Es un placer estar aquí, contigo, para hablar de este tema que es un temazo. Es un temazo y además yo estoy siempre particularmente muy agradecido porque además tú fuiste quien me introdujiste a mí a la universidad. Así que para mí es un placer también abrirte la puerta de nuevo a la casa, ¿no? aunque sea de manera virtual. Así que, eh, pues bueno, Eduardo, la verdad que cuando te lancé la, la propuesta ¿no? de, hacer, de hacer este vídeo, es porque creo que los, los síntomas ¿no? de la regresión democrática están en mente de, de, de seguro de, de muchas las personas que nos están viendo, ¿no? Eh, pues desde la centralización del poder en el Ejecutivo, politización del poder judicial ataques a los medios de comunicación independientes, no son, son cosas que se están viendo, más de lo que nos gustaría casi todos, ¿verdad? Por distintas partes del mundo y el mundo iberoamericano que nos interesa en particular. Y, eh, pues bueno, hay distintas lecturas de por qué sucede esto y yo quería que nos echaras un cable con todo tu expertise que ya tienes en todos estos asuntos para dar un poco de sentido a todo esto que estamos viendo en los titulares. Así que, bueno, de nuevo, bienvenido. Y la verdad que para hablar de la regresión de la democracia liberal, quizás es buena idea que nos expliques ¿Qué entiendes ¿no? por, por, por democracia liberal? Bueno, pues la verdad es que efectivamente yo creo que lo primero hay que por lo menos clarificar los términos que uno utiliza y, y quizás efectivamente lo mejor sea empezar por definir eh, qué es una democracia liberal. ¿no? Hay, hay, hay mucha literatura en ese sentido, hay mucha literatura politológica, me viene a la mente Robert Dahl, me, viene a la, me vienen a la mente los grandes de la ciencia política, pero es cierto que, por ejemplo, Giovanni Sartori, en qué es la democracia, que es un trabajo clásico, dice que democracia y república no son lo mismo, ¿no? Y, y obviamente, efectivamente, tenía razón. no El concepto democracia mmm, siempre ha estado sujeto a mucho debate y a mucha discusión y honestamente creo que lo mejor para mmm, afinar, digamos, la definición de democracia en nuestro tiempo pues es adjetivar el mismo. ¿no? Eh, hay muchos tipos de democracia, democracias populares o populistas, algunos hablan de democracias deliberativas. Nosotros, los que solemos creer en la libertad, eh, hablamos de la democracia liberal. ¿no? ¿Y, ¿Y qué es una democracia liberal? Hombre, yo creo que es una forma política muy particular, una forma política que se desarrolla sobremanera en la segunda mitad del siglo XX y que tiene tres pilares eh, que, que la fundamentan, ¿no? que sirven para edificar el edificio de la democracia liberal. Dos de esos pilares hacen honor al nombre. ¿no? Por un lado, el pilar democrático, que yo creo que tiene dos ingredientes clave, el sufragio pasivo, por un lado, y el sufragio activo. Parece una tontería cuando se reflexiona sobre el pilar democrático, pero debemos ser conscientes que muchas veces los problemas no están en el sufragio activo. El derecho a votar se encuentra en casi todos los países que se definen democráticos. Los problemas sueles, suelen estar en el sufragio pasivo, en el derecho a ser votado. ¿no? Y, y parece una tontería, pero la crisis de Hong Kong, por ejemplo, y el problema que desencadena pues, esa tensa relación entre la China continental y Hong Kong, es por un problema, además de la Ley de Seguridad Nacional, además de la Ley Educativa, por un problema vinculado al sufragio pasivo. Eh, en lo que se conoce como socialismo del siglo XXI, los problemas están en el sufragio pasivo, en el derecho a ser votados. No todos pueden ser votados. y, Por ejemplo, en Guatemala, eh, en muchos municipios a nivel local, desafortunadamente por distintas razones, en las distintas elecciones, pues no todos los partidos pueden proponer candidatos y no todas las personas pueden aprovechar su derecho a ser votado. ¿no? Entonces, el pilar democrático con esas dos facetas, el sufragio pasivo y el sufragio activo, es muy importante. Luego hay un segundo eh, pilar, que es el pilar liberal, y que evidentemente es un pilar que tiene que estar recogido en la Constitución, o suele estar recogido en la Constitución, y es el compromiso del propio sistema político con la estructura de derechos y libertades de los ciudadanos. Evidentemente, eh, son cuestiones, desde mi punto de vista, que deberían de ser de naturaleza pétrea, ¿no? O sea, ningún sistema político que se diga democrático podría poner en riesgo la libertad de expresión de un individuo. Ningún sistema político que se diga democrático podría poner la libertad de asociación, de movimiento, de conciencia de un individuo en riesgo. ¿no? Desafortunadamente, hay muchas veces y hay muchos sistemas políticos que ponen en riesgo esos, esos, esos, ese pilar que, que, que se denomina liberal. Y por último, que es un pilar que seguro al profesor Cox le parece excelente, es el pilar republicano. ¿no? Evidentemente, república y democracia mmm, no es lo mismo, pero, pero claro que una democracia que se diga liberal tiene que tener un pilar republicano. ¿Y, y qué, qué contiene, qué esencia tiene ese pilar republicano? Yo creo que los ingredientes del pilar republicano son tres y son fácilmente pues, definibles. ¿no? El primero es la separación de poderes, tan en riesgo en nuestro tiempo. El segundo es el imperio de la ley y no de las personas. También no es algo menor, es algo que se encuentra desafortunadamente en riesgo en nuestros días. Y por último, pero no menos importante, una cuestión vinculada al activismo cívico. Al final, eh, hombre, aquí el especialista en teoría política eres tú, pero, pero recuerdo una frase de Cicerón que decía que, eh, claro, no hay libertad si los ciudadanos no son conscientes de su libertad. Bueno, pues por ahí va la cosa. ¿no? Al final, eh, difícilmente un sistema puede ser democrático si los ciudadanos no se creen la democracia ni se creen, que tienen derechos y libertades que son inviolables y que el estado no puede pasar por encima de ellos así fácilmente si tienes esos ciudadanos pues efectivamente construyes una, una barrera un muro defensivo frente a la amenaza ¿no? si no lo tienes pues la verdad es que claro esto esto puede degenerar ¿no? claro ese es el ideal digamos de democracia liberal hay países que son democracias liberales desde mi punto de vista saludables. A día de hoy hay varias. ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente Suiza. Suiza es una democracia liberal. Me viene a la mente Nueva Zelanda. Es una democracia liberal. Canadá, que bueno, es más muy progre para mis gustos, pero bueno, es una democracia liberal. O sea, quiero decir, los tres pilares no se ponen en riesgo y los ingredientes que cada uno de los pilares posee tampoco. ¿no? Claro, ¿qué sucede? La crisis y la regresión de la democracia liberal empieza por ahí. De hecho, eh, el poder disfrutar de una definición clara nos ayuda a discriminar. Las democracias eh, que están en riesgo son democracias cuyos sufragios pasivos están en peligro, cuyos eh, derechos y libertades, los derechos y libertades recogidos en la Constitución de los ciudadanos, están en peligro y obviamente donde empieza pues, a desaparecer, a diluirse en la historia. Eh, la división de poderes y se empieza a gobernar por decreto y el imperio de la ley pues brilla por su ausencia. Al final, lo bueno de tener una definición potente de democracia liberal es que nos ayuda a discriminar y nos ayuda a evaluar. Nos ayuda a discriminar ayudándonos a, a detectar qué es y qué no es una democracia liberal y nos ayuda a evaluar si una democracia liberal está degenerando o por el contrario, está adquiriendo fuerza. Si evidentemente los poderes ejecutivos se vuelven cada vez más fuertes, la naturaleza liberal de dicha democracia está erosionándose. Si eh, los decretos nacionales de urgencia, el gobernar por decreto, sea en un, parlamento, en un sistema parlamentario tipo europeo, o sea por decretos nacionales de necesidad y urgencia a la Argentina, pues evidentemente estamos percibiendo ahí también una erosión de la democracia. Y si la estructura de derechos, la propiedad privada, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de conciencia son perseguidas, pues estamos viendo eh, que esa democracia está erosionándose. ¿no? Claro, aquí hay dos, que era lo que comentábamos fuera de cámara y que me parece un, una cosa muy interesante, hay una ola, hay, hay varias olas democráticas, ¿no? mínimo tres, ¿no? según Huntington. ¿no? Los sistemas eh, que nosotros conocemos bien, los sistemas del sur de Europa y los sistemas de Iberoamérica, son sistemas mayoritariamente de tercera ola. Paradójicamente, los de segunda ola, pues algunos están en crisis. ¿no? Los de, bueno, Costa Rica es de segunda ola, no está en crisis. Colombia es de segunda ola, pero estuvo en crisis mucho tiempo y está más o menos en crisis. Y bueno, el tercero es Venezuela, que ya sabemos que es una dictadura. Pero la gran mayoría son nacen como democracias liberales y luego van degenerándose. O sea, constitucionalmente, la Constitución dibuja una democracia liberal, pero esa democracia liberal o nunca se llega a poner en práctica en el entorno iberoamericano, o cuando se pone en práctica triunfa durante poquito tiempo y luego va perdiendo, digamos, calidad. En el sur de Europa sucede un poco lo mismo. no Obviamente, a excepción de Italia, Portugal, Grecia y España son también democracias de tercera ola, ¿no? de los 70 para adelante. Y un poco sucede lo mismo. Son democracias que explotan en calidad, o sea, son democracias de grandísima calidad durante un cierto periodo de tiempo, pero progresivamente se van erosionando. Ahora, lo curioso de la crisis de la democracia es que esto no solo sucede pues, en Iberoamérica, que desde su nacimiento ha tenido problemas, y en el sur de Europa, que desde su nacimiento ha tenido problemas. A partir del año 2015 a 2016, autores como Steven Levitsky de la Universidad de Harvard y Asha Monk, Roberto Stefan Foa, empiezan a publicar en el Journal of Democracy y luego en libros la, la, la, la famosa crisis de la democracia o por qué mueren la democracia, las democracias o cómo mueren las democracias. Pero la cosa es que lo que empiezan a detectar es que a través de encuestas de opinión encuestas de opinión publicadas originalmente eh, en la encuesta mundial de valores, que fue la encuesta que sirvió, digamos, eh, de base de datos para todo, la famosa encuesta mundial de valores que coordina Ronald Ingelhardt, un politólogo de primer nivel, o Pipa Norris. Bueno, en esa, en esa encuesta empezaban a detectar que las cohortes etarias más jóvenes tenían valores más autoritarios. Es decir, que a los más jóvenes les importaba menos la democracia. Que a los más jóvenes mmm, les atraía lo de el hombre o la mujer fuerte. Es decir, les atraía lo de, mmm, bueno, mmm, prefiero a un líder carismático a que haya un montón de políticos discutiendo en un parlamento y que las decisiones se dilaten en el tiempo y tal. Y eso, curiosamente, pues eh, para algunos, eh, puso de moda, otra vez, eh, el famoso concepto de democracia delegativa que en su momento había definido Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell es un politólogo argentino de mucha calidad, eh, yo creo que uno de los grandes politólogos latinoamericanos, y él se va a la Universidad de Notre Dame, eh, al Kellogg Institute, de hecho, no recuerdo ahora exactamente, pero creo que fue el fundador del Kellogg Institute, y empieza a... Mm, Generar producción académica sobre transiciones, por un lado, un poco como Juan Linz y otros, y eh, calidad, calidad democrática, y, y de, la de la calidad democrática, la poca calidad democrática que cae en los sistemas iberoamericanos. A día de hoy, desafortunadamente, creo que todos están un poco igualados en lo malo. ¿no? Las democracias que degeneran en cualquier parte del mundo lo que hacen es fortalecer el poder ejecutivo. Lo que hacen es, obviamente, separar, o sea, la, una ausencia total de la separación de poderes y se aprovechan, y esto es muy importante, de sociedades civiles cada vez más débiles, que es ese pilar republicano. El pilar republicano apela a Estado de Derecho, división de, Estado de Derecho, Imperio de la Ley, división de poderes y activismo cívico. ¿Qué sucede? Que las sociedades civiles o nuestras sociedades civiles suelen ser sociedades civiles débiles. Tenemos instituciones intermedias débiles. Eh, por seguir con las definiciones, ¿para mí, qué es una sociedad? ¿para mí qué es la sociedad civil? Que es un concepto también eh, complicado de definir. Yo defino la sociedad civil como una agrupación voluntaria de personas, independiente financieramente del Estado, y con ansias o con anhelos de influir en cuestiones de naturaleza política, sean estrictamente sectoriales o sean generales. ¿no? Hay asociaciones civiles que lo que buscan es la protección de las libertades individuales, hay asociaciones civiles que lo que buscan es mejorar la calidad de las fiestas de su pueblo, de un pueblo. Eh, pero el punto es que mm, son independientes financieramente del Estado. Y aunque parezca una tontería, es un contrapeso. ¿Qué suele verse en las democracias de baja calidad? Suele verse que esta sociedad civil es progresivamente capturada. Es decir, el Estado las captura pues financiándolas y tal. Ahora, claro, ¿qué razones hay para la regresión democrática? Bueno, hay varias, hay varias, hay varias razones, ¿no? Hay varias razones, o sea... Eh, pero yo creo que hay tres grandes razones. La primera razón... Sobre todo, es, es, son, tres, son tres grandes razones en general. ¿eh? Luego habría que ver por cada país y tal. Pero yo creo que hay tres palabras que son clave. Palabra clave uno, fracaso de las élites. Es decir, las democracias pierden prestigio porque las élites no responden a las necesidades de la gente. Por varias razones. La razón más visible es, claramente, la corrupción política e institucional. Segunda razón que erosiona la democracia, el fracaso económico. Evidentemente, y sobre todo en el mundo occidental, pero yo creo que también forma parte de la crisis estructural de la democracia en Iberoamérica, es el fracaso económico. El fracaso económico lo que hace es que la gente se frustre, se desespere no sea capaz de encontrar, digamos, eh, asidero en, en su vida, ¿no? No sea capaz de, claro, la crisis económica genera mucha inestabilidad. Y, por último, pero no menos importante, problemas de inserción en el proceso de globalización. Problemas de inserción en el proceso de globalización. Es decir, no se digiere bien la inserción en la globalización. Estas tres grandes razones han contribuido a la crisis de confianza que sufrimos en la actualidad. Y como pueden ver, pues todos aquellos que nos escuchan, hombre, son tres razones de peso. Eh, honestamente, el fracaso económico, pues claro, es muy frustrante. ¿no? Cuando la ciudadanía no encuentra, digamos, pues una salida a la crisis económica que tiene, es normal que se vuelva víctima de todos, estos, de todos estos movimientos un poco antisistema en algunos casos. ¿no? Eh, ¿Se me oye bien, Will? Se oye, pero te quería preguntar eh, por el tercer punto, porque creo que tanto el primero como el segundo se entienden relativamente bien, pero el tercer punto puede sí. a lo mejor costar un poco más que sentir se Sí, sí es, es que es muy interesante. Yo creo que el tema de la globalización, que no es un tema menor, Vamos a ver, la globalización, la inserción de los países en los mercados globales es cuando menos deficiente, es decir, se privilegian a determinados actores y se castigan a otros. Obviamente, en algunos regímenes ultraproteccionistas, pero con grandes empresas multinacionales, pues, pues encontramos la cara, la, la cara mala de ambos mundos. ¿no? Tienes una empresa multinacional que monopoliza un determinado mercado, disfruta de una posición de privilegio, que tiene una visión global, pero al final el pequeño trabajador no tiene, no tiene opciones para encontrar trabajo. Son, hay desempleo estructural y tal. Y eso lo ha utilizado la izquierda mucho mmm, para criticar el neoliberalismo, para todo este tipo de cosas. O sea, no olvidemos que, que por ejemplo, todo lo que fue el consenso de Washington y toda la crítica al consenso de Washington va un poco por ahí, ¿no? Eh, pero sí, es, en realidad hay un problema. Algunos países han digerido mal la globalización, se han insertado mal en la globalización. Y hay corrientes que critican, bueno, esto que se llama ahora el globalismo y tal, que bueno, esto es discutible, ¿no? Yo soy pro globalización y soy pro libre comercio. Y soy consciente de que no todos los ciudadanos en todos los países disfrutan de los beneficios del libre comercio. ¿Por qué? Bueno, porque en algunas situaciones algunas élites no permiten que disfruten y en otras situaciones algunas empresas con, en asociación con determinados políticos pues impiden el desarrollo de otras comunidades porque al final tienen una especie de coto de caza. ¿no? Eso se ve cuando analizamos los índices, ¿no? O sea, el índice de libertad económica, yo creo que es un índice que podríamos agarrar y correlacionar calidad democrática con libertad económica. Y salvo raras excepciones, pues un país como Singapur, la mayoría de países con libertad económica tienen una alta calidad democrática. Pero, curiosamente, los países con poca libertad económica tienen una débil calidad democrática o incluso no tienen calidad. ¿Singapur es una excepción? Claro, yo creo que es más una excepción que una regla. Dubái es una excepción más que una regla. Entonces, en ese sentido, bueno, ese, esa, esa, esa, eso es lo que habría que ver estadísticamente. no, Habría que ver agregados. Si hiciésemos un estudio de política comparada con 190 países, o con 180 o 176 países, en función de los países que van sumando esas Naciones Unidas. Pero la cosa es que más calidad democrática está vinculado directamente con más libertad económica. Y lo podríamos hacer con varios índices, este ejercicio. no O sea, a mí es evidente que con el, el, el Rule of Law Index, no el índice de Estado de Derecho, pues pr prácticamente pasa lo mismo. ¿Qué sucede cuando no pasa esto? Pues hay una crisis de confianza y ahí se abrimos la caja de Pandora. y sí, el... Me provoca una reflexión, la verdad es que me parece interesantísima esta conversación y además la empezamos antes de que estuviéramos en línea, porque se ve que, que nos gusta mucho, ¿no? pero para mí lo que es clave, ¿no? y muchas veces a los alumnos lo que les digo, para mí uno de los elementos más importantes que define un Estado moderno, es el fin de la arbitrariedad, es decir, la imparcialidad. Y tiene sentido con respecto a lo que tú dices, porque la imparcialidad de no favorecer unas empresas frente a otras por, por favores del poder político, también se transfiere al propio mecanismo político, ¿no? No favorece a los míos, no replete una corte de mis, de mis apoyos, etcétera, etcétera. O sea, es como una manera de que cuanto menos arbitrariedad hay, más imparcialidad, esas dos cosas parece que florecen de la mano, ¿no? La libertad económica evidentemente la prosperidad del pueblo que lo vive, pero también la calidad democrática de, de, del sistema político. Ah, así es, así es. Si uno, por ejemplo, ve. Yo soy muy fan del, del World Justice Project y del Rule of Law Index. Siempre me gustó mucho ese indicador. Y si uno ve el índice, el índice se construye sobre ocho áreas de pesquisa. O sea, límites al poder gubernamental. ¿Por qué? Porque, claro, donde el poder está concentrado hay un problema. El poder tiene que estar limitado. Ausencia de corrupción, el índice de transparencia. Gobierno abierto, que es la transparencia de las instituciones con sus ciudadanos protección de derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, es decir, imperio de la ley, no, no que la ley sea una suposición, o algo, sino que haya imperio de la ley, justicia civil y justicia penal. O sea, al final todo tiene que ver con eso, ¿no? con ausencia de arbitrariedad, con eh, predecibilidad, es decir, un, una democracia tiene que ser predecible para generar confianza, ¿no? porque yo al final necesito... Crear un negocio y necesito confianza, necesito predictibilidad, necesito pensar a largo plazo. Eh, como dice Bastos, ¿no? Capitalismo, trabajo duro, capitalismo, ahorro y trabajo duro, ¿no? Pues claro que sí. Para hacer eso necesito que sea predecible la realidad. Donde hay mucha incertidumbre, pues se me complica la cosa. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la ausencia de arbitrariedad efectivamente es clave, es el pilar republicano, es el imperio de la ley, es la separación de poderes y el control, es que en el fondo mmm, los hombres no mandan, no hay algo por encima de los hombres, algo que trascienda a los hombres, ¿no? que es esa, es, es esa norma, es esa, en el fondo, institución entendida como norma o pauta de conducta que regula la interacción entre individuos, el concepto de justicia. Entonces, en sí mismo, claro, todo eso, pues... Eh, se está perdiendo en algunos países. ¿eh? Yo repito que esto es en algunos países. Pero claro, hay una deriva muy preocupante que además se observa en el quizás el, el, el índice de democracia más prestigioso que hay. ¿no? Muchas veces, cuando hablamos del índice de democracia, hablamos de The Economist o hablamos de Democracy Index, que, que, que no digo que sean malos, pero no son los más, no son los más eh, prestigiosos. Y, y los más prestigiosos pues, son, por ejemplo, el producido por B. Damon, ¿no? eh, que, que al final habla de cuatro tipos de sistemas políticos. Autocracias cerradas, autocracias electorales, autoritarismos competitivos, que si quieres, pues vamos por ahí y vemos qué es eso. Democracias electorales, que son esas democracias delegativas en las cuales cada cuatro años la gente vota, y bueno, entrega todo el poder a una persona y de cada cuatro años va cambiando ese poder, pero en realidad no hay calidad. Honestamente, por ejemplo, Guatemala es una democracia electoral. Y luego democracias liberales, ¿no? que son estas que cumplen pues, esos principios que he citado antes. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Pues que evidentemente, cuando vemos el mapa, por ejemplo, de España, España todavía es considerada una democracia liberal. Afortunadamente, va en caída libre, pero es considerada una democracia liberal. Portugal es considerada una democracia liberal. Italia, por ahora, también todavía. Pero bueno, repito que las tres van en caída libre. Aunque Stefan Foa y Asha Monk, en el famoso paper del Journal of Democracy, de la desconexión democrática, decían que Estados Unidos está en una senda autoritaria, es pues, completamente... Eh, con base en los indicadores es completamente falso, ¿no? O sea, ha tenido algún rasguito por ahí, pero de ahí a que Estados Unidos sea una democracia liberal, pues hay una diferencia. Yo voy a poner los ejemplos que pone el BIDEM, el índice de esta democracia, que repito, es ultra prestigioso, es, es un índice producido... Por, por la Universidad Sueca y es la Universidad de Gotemburgo, que ya es una universidad bueno, en la que trabaja Víctor Lapuente Gineo, un famoso politólogo español que escribe en El País, eh, preocupado por cuestiones de corrupción y tal. ¿no? Cuando vemos el apartado de América Latina, lo que observamos es que, vamos a ver, autocracia cerrada es Cuba y eso pues, está fuera de toda la Autocracia electoral, es decir, autoritarismos competitivos, es decir, regímenes casi mmm, autoritarios porque no hay estructura de derechos y libertades, pero que tienen elecciones para aparentar, pues todos sabemos qué sistemas son esos. Es Venezuela, es Nicaragua, es Bolivia y es Honduras. ¿no? Y luego, democracias electorales. O sea, democracias en las cuales hay elecciones. No es que haya autoritarismo porque hay alternancia en el poder político cada cuatro años, pero evidentemente no, no, hay calidad, evidentemente el gobierno funciona por decreto, hay unos elevados índices de corrupción, no hay transparencia, la gente no confía ni en el Poder Legislativo, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Judicial. Bueno, pues en esa lista, en América Latina, se encuentran Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y casi Chile. O sea, casi son todo democracias electorales. Casi Chile. O sea, si uno ve el indicador, Chile se libra por los pelos. Eh, como lleguen los comunistas, caerán la O sea, como ganen los comunistas, pero hasta el momento, bueno, han resistido. Y luego, ¿qué democracias son liberales bajo ese prestigioso índice? Pues solamente dos: Costa Rica y la joya de la corona, que es Uruguay. Curiosamente, son dos países que, bueno, sobre todo Uruguay, son los más prósperos. ¿eh? de la región. O sea, tampoco hay que comerse mucho la cabeza y con mayor calidad de vida de la región. Entonces, al final, eh, claro, evidentemente nos tiene que preocupar la democracia liberal y nos tiene que preocupar la crisis de la democracia liberal porque, eh, claramente, las consecuencias para el día a día de la gente son muy importantes. Y luego hay una paradoja. El hecho de perder confianza en las instituciones liberal-democráticas de un país fruto de su incapacidad para resolver problemas, para resolver la cuestión económica, para resolver la cuestión de la corrupción y para resolver la cuestión de la inserción en la globalización y que haya oportunidades laborales y de otro tipo, lo que hace es que los ciudadanos, como no tienen nada que perder, voten a opciones radicales y polarizadas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hugo Chávez no es el principio de nada, Hugo Chávez es el final. Hugo Chávez es la evidencia de que la democracia venezolana en la segunda mitad de los 90 era un sistema disfuncional. Y claro, la gente votó porque, como no tengo nada que perder, pues, pues, pues voto a este y a ver qué sale. Claro, la cuestión es que cuando votas a ese y a ver qué sale, pues la situación empeora. ¿Por qué? Porque lo poco de democracia que tenías, lo pierdes. Porque la poca separación de poderes que tenías, la pierdes. Y porque al final, las pocas oportunidades laborales que tenías para avanzar, las pierdes también. Y eso es un poco lo que ha sucedido en Venezuela, en Nicaragua, no ha sucedido en Bolivia, que bueno, Bolivia era un país pues, muy pobre y hay que reconocer que con el primer gobierno de Evo Morales creció económicamente y luego se, se estancó. O sea, está estancado económicamente, pero tampoco es que decrezca ni cosas así. Y sucedió en la Argentina, ¿no? que es un ejemplo de regresión económica y democrática brutal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando los niveles de confianza son extremadamente bajos, el camino hacia el autoritarismo se facilita. Y eso, desafortunadamente pues es lo que hemos visto en varios países de América Latina. Entonces, claro, por ejemplo, una democracia electoral tiene un riesgo brutal. Yo, por ejemplo, a día de hoy estoy muy preocupado por esa lista de países, por Chile, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú. ¿Por qué estoy preocupado? Porque son democracias electorales. Ya no son democracias liberales, son democracias en las cuales uno de esos tres pilares se encuentra en un problema. Y tienen dos caminos. Hay el camino de apostar por una solución e intentar retomar el camino de la democracia liberal recogido en la Constitución. O si la gente elige mal, transitar hacia el autoritarismo competitivo en un proceso de de degeneración democrática, que es una especie de transición inversa. no Fuiste dictadura, te volviste democracia, la democracia se volvió de mala calidad y esa democracia de mala calidad condujo otra vez al autoritarismo. Es como una transición inversa. Claro, todo esto, todo esto es muy problemático porque, porque muchas veces, desafortunadamente, la gente no lo ve, pero hay varios países que se juegan su futuro en una elección. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Ecuador el fin de semana. Pasado en Ecuador el fin de semana, eh, yo es que lo disfruté más que un partido de la NBA, que soy muy fan del básquet. ¿Por qué ¿Por qué? Por qué lo disfruté? Hombre, porque ver el final de 14 años de correísmo es un placer, joder, es música para los oídos. O sea, eh, y a lo mejor no todo el mundo está a favor de Guillermo Lasso, o no todo el mundo está a favor del programa liberal de Guillermo Lasso, o del 100% del programa liberal de Guillermo Lasso. No importa. Sabemos que con Guillermo Lasso la libertad de expresión se va a garantizar, la libertad de asociación se va a garantizar, la libertad de movimiento se va a garantizar. Sabemos que habrá una apuesta más débil o más fuerte con el libre comercio, pero habrá más libre comercio del que hay ahora. Y quizás no sea perfecto, no importa, contribuirá a proteger en, eh, dentro de las dificultades que tenga porque bueno el congreso está controlado por los correistas, pero eh, contribuirá a proteger la democracia liberal y hay un montón de países que están en esa tesitura no méxico tiene elecciones regionales este año colombia tiene elecciones presidenciales en breve eh, bueno hemos visto lo que ha pasado en bolivia que, que, que ha sido una deriva autoritaria otra vez por cierto con la expresidenta en la cárcel. Nadie dice nada, no veo a ningún organismo internacional diciendo que se han violado los derechos y libertades de esa señora y tal. Pero el punto es el punto es que hay un proceso de regresión en unos países, en otros no, y que la gran mayoría de los países iberoamericanos son democracias electorales. O tienen que apostar por la democracia liberal, o tienen que apostar, y para mí pues eso es un drama para gran parte de la población, por convertirse en autoritarismos competitivos ahora yo entiendo entiendo y me duele pero lo entiendo la crisis de confianza honestamente cuando uno ve por ejemplo pues eh, el bidem o ve el latinomarómetro o ve la pop o ve cualquier encuesta de opinión pública y la ve en una serie temporal de 20 25 años pues hay razones para desconfiar y eso es innegable y y aunque yo soy muy institucionalista, creo que la clave está en la calidad de las élites. Al final, las instituciones entendidas como normas y pautas de conducta que regulan la interacción entre personas, la visión de North clásica, no se cumplen si las élites no las cumplen. O sea, tiene que haber ética, tiene que haber moral. Yo sé que la política está muy alejada de todo esto, pero en el fondo, los países funcionan cuando sus élites se creen las normas que se dan. Si no se las creen, pues evidentemente navegaremos a la deriva. ¿no? Y, y claro, desafortunadamente las élites han fracasado. No han favorecido la división de poderes, no han favorecido el imperio de la ley, no han favorecido eh, pues las libertades políticas y las libertades económicas. Y eso ha hecho que amplios porcentajes de la población estén frustrados, estén frustrados. O sea, yo, yo por ejemplo, en España, el paro, el paro está, se calcula, en un 26% real. El paro juvenil está en un 42%. ¿Estamos locos o qué? O sea, vamos a ver, es que, es que no, no pensar que eso te va a generar una crisis es brutal. Mariano Torcal que no se preocupa tanto por Iberoamérica, pero sí por el sistema político español, eh, decía que hay que tener en cuenta que incluso, mmm, eh, bueno, Manuel eh, Torcal comparte esta posición, las dos grandes variables que explican la crisis son corrupción y economía. Pero, pero evidentemente, evidentemente, eh, duele más la corrupción, por lo menos en el caso español. Es bien curioso esto. La gráfica, la gráfica es espectacular en las encuestas de opinión pública. En el caso iberoamericano no tengo data, no tengo evidencia empírica, pero el paper de manera Torcal ha sido publicado. Y duele más la corrupción. O sea, duele más que la élite haga un mal uso y se enriquezca ilícitamente del dinero del contribuyente que el hecho de que haya un fracaso económico, que obviamente lo único que hace es agravar la crisis de confianza. Entonces... Honestamente, desde la ciencia política, yo creo que se, ya se han hecho los análisis y ya se han hecho los datos. O sea, un presidente del país que sea ya sabe más o menos que tiene que atacar para resolver la crisis de confianza y para, eh, resolviendo la crisis de confianza, mejorar con ello la democracia liberal. Y luego, pues claro, hay cosas que tienes que creerte. Hay políticos que no se creen en la separación de poderes y hay políticos que sí se la creen. La separación de poderes solo se sostiene si son muchas las élites políticas que creen en dicha separación. Y aquí utilizo el concepto de político inextenso, ¿eh? como lo utiliza el profesor Manuel Alcántara, que lo vi, por ejemplo, ahora en Ecuador, que fue un gusto verle. Fue varias veces visitante en la UFM. Y el profesor Manuel Alcántara tiene un libro publicado por Tecnos que se llama El oficio de político. Y al final, la gente que está en los think tanks, la gente que está en los partidos, la gente que está en cámaras económicas, somos políticos todos. O sea, todos estamos participando de la reflexión institucional, de la reflexión de la calidad democrática, todos damos ideas. Pues hay un problema en, en esa élite porque evidentemente las, instit las instituciones no son capaces de resolver las dificultades, de, de aliviar las dificultades por las que pasa un gran porcentaje de la población. Y eso puede destrozar la democracia. Luego hay otro punto, y con esto ya acabo, que es un punto que no he estudiado mucho y que los artículos no hablan mucho, por lo menos los de Ciencia Política Ortodoxa. No habla Yasha Monk, no habla Steven Levitsky, no habla Larry Diamond, no habla pues, en el mundo hispanohablante Mariano Torcal. Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, y esto es una intuición, no tengo datos, ni indicadores, ni referencias para justificarlo, las redes sociales son una máquina de destruir democracia. Porque la democracia liberal, y aquí puedo sonar muy conservador, pero esa es mi, esa es mi visión, la democracia liberal es una democracia en la que el ciudadano participa, pero básicamente la discusión es una discusión entre élites políticas. Porque si, si queremos que haya decisiones pausadas, reflexionadas, al, que, que, que sean a lo largo del tiempo, que no sean decretazos ni shocks, se necesitan discutir los temas. Y tiene que haber cierta élite para eso, ¿no? Porque tiene que haber gente dedicada 24-7 a eso. No, no puedes estar dedicado constantemente pues si uno es qué sé yo, camionero, o si uno es eh, pues, físico nuclear y está en una planta nuclear, puedes estar preocupado de todas las cuestiones políticas, para eso, para eso están los representantes y todo este tipo de cosas. Y muchas veces las redes sociales, con esa fugacidad, esa rapidez, esa capacidad para difamar que tienen, eh, al final lo que generan es un descontento eh, con poca evidencia empírica, muchas veces son difamaciones, bien lo sabemos porque bueno, muchas veces pues, es gente a la que conoces, la que es difamada eh, y, y, y sin embargo contribuyen, nos contribuyen más a la crisis de confianza que, que, que a generar confianza. O sea, las redes sociales muchas veces destruyen democracia en vez de construir democracia porque generan desconfianza. ¿no? Desconfianza además disfrazada de fiscalización, libertad de expresión, transparencia y tal, porque al final... Cuando uno consulta fuentes y tal, la mayoría de las veces, o la mayoría de las voces que difaman, no difaman con buena referencia bibliográfica, ni con buen dato, ni con tal, difaman pues, con emociones y apelando a y tal. Ese es un tema que yo no he estudiado, es un tema que solo hablo como intuición y es una invitación a los estudiantes para que investiguen ese tema, porque este es un, ese, ese es un temazo. ¿no? Eh, hay una tipa, Voy a buscarla, dame un segundo por aquí, que, que se llama eh, Susana eh, Zuboff, creo. Es una profesora de Harvard. Eh, y Susana, eh, Su, Susana Zuboff tiene un libro muy bueno. Esta, esta, no, es una, esta no es una académica precisamente liberal, pero tiene cosas muy libertarias en el libro. Se llama La era del capitalismo de la vigilancia, ¿no? que es, un, es, un, es la verdad, es un pedazo de texto, son 800 páginas. ¿eh? Recomendación del profesor Bastos. ¿no? Entonces, es, es un texto eh, que he disfrutado muchísimo y que recomiendo a todos los que les interesa este tema. Pero bueno, por mi parte nada más, Will. Yo hablo demasiado, ya sabes, me, me sueltas y empiezo a hablar. Vale, vale, De hecho, he visto ese libro en la mesa de, de nuestro director, de Santiago. Eh, sí, bueno, el, el, el... Exacto, exacto, exacto, exacto. Pues mira, tengo, tenemos una pila de preguntas y ya sabía yo que no me iba a dar tiempo a responder, pero es que antes de que pase... Dios mío, es imposible que me dé tiempo a contestar a todas estas. Pero yo te quiero hacer... Tenía dos... Una es un comentario, voy a hacer preguntas, pero lo dejas solo en comentario para que nos dé tiempo. Y la otra es algo un poco más... No sé si la palabra esté elevado, pero un poco más de arriba, ¿no? Una de las cosas nuevas que se decía ¿no? de esta nueva crisis de la democracia que empieza en 2016 es que es una crisis en inglés, que estas crisis democráticas ha habido siempre, pero que al mundo anglosajón como que no la había tocado. Claro, ahí te meten Brexit, te meten a Trump y todas esas ideas que yo, por ejemplo, el, el libro de Foa y de Munch me lo leí entero y es una crítica a Trump, o sea, me parece bastante parcial, tiene una parte, un marco teórico muy bueno de cómo retrocede la democracia liberal, de cómo en el mundo el autoritarismo ya a nivel económico no solo está a la par, sino que está a punto de pasar ¿no? eh, a, eh, a las democracias liberales, pero cuando empiezan a hablar de Trump o de Brexit, lo meten como todo dentro de esa caja y a mí me parece algo súper parcial, porque desde que ha llegado Biden a la nueva administración no he oído nada del de fin de la democracia en Estados Unidos, ni del deslizamiento, ni de ninguno de estos conceptos. Ese era un comentario que quería saber tu opinión al respecto rápido y luego una pregunta. No, no, no, es que es un comentario que evidentemente yo comparto. Vamos a ver. Eh, por eso yo, mmm, al final, estos libros, que son libros muy interesantes, eh, son libros hechos por activistas. O sea, ya se sabe, el BIDEM, el indicador... ya Monk sabe cuál es el indicador de calidad democrática más prestigioso del mundo y sabe que en ese indicador Estados Unidos pierde algún puesto, pero eso no significa que deje de ser democracia liberal. O sea, vamos a ver, que, que por cuatro años, o por ocho años, o por doce años, en una historia de una democracia liberal de decenas de años, eh, tengas una mala racha, no significa que dejes de ser una democracia liberal. Y lo de que, efectivamente, es una crisis... Eh, pues de naturaleza anglosajona, no de naturaleza anglosajona, británica y estadounidense. Porque al final el resto del mundo anglosajón está súper está bien. Es cierto que en Europa continental, y eso lo ponen en el paper del Journal of Democracy, en el libro también algunos datos, es, que es cierto que, por ejemplo, en la, en la tendencia autoritaria se observan países como Holanda también, se observan países como Bélgica, como bueno, en algún país europeo, en algún país europeo, ¿no? en todos los países europeos, por ejemplo Suecia, que lo ponen también en el, en el paper, no, o sea, por ahí no se ve esa tensión. ¿no? Entonces, entonces, claro, evidentemente, evidentemente son, son activistas, son, son, son, por un lado, politólogos de mucho prestigio. Pero son sesgados, claro que sí. O sea, con Biden, pues todo el mundo se ha callado y probablemente para el año que viene dirán que la democracia es excepcional y que se ha recuperado la democracia. Entonces, eh, es, es bastante difícil de digerir para alguien que tiene un poco de experiencia y de conocimiento sobre los sistemas liberal democráticos que un país como Estados Unidos se derrumbe en cuatro años. Sería, vamos a ver, o sea, no lo sé, es que, o el Reino Unido, el Reino Unido con el Brexit, bueno, el Brexit opinaremos lo que podemos opinar, lo que podemos opinar, pero, pero yo no lo veo como un rasgo de, de regresión democrática, es evidente que no lo es, y ahora mismo probablemente con las vacunaciones y con todo eso, euros, uno de los países más estables, eh, a pesar de los problemas del Brexit y tal, quiero decir, hay sesgos y hay activismo y eso es algo que también hay que denunciar, ¿no? porque hay una academia que, bueno, que, que en el fondo, cuando divulga, hace activismo. O sea, cuando escribe, cuando escribe papers, yo creo que no lo hace, pero cuando, porque, por ejemplo, en el paper no habla de Trump, no hablan de Trump, claro, ahí no, pero en el paper de, de la revista y tal, ahí no. Pero, claro, al final hacen activismo porque al final divulgar, es muy difícil divulgarse y hacer activismo, ¿no? Claro. claro. Bueno, y la, la última pregunta que te quiero hacer, que es para más reflexionar que otra cosa, yo creo, no es, tiene que ver más con un asunto de filosofía de la historia, ¿no? Es decir, ¿hasta qué momento, hasta qué punto esto es una crisis? Eh, o, por, o, sea, por ejemplo, ¿no? Voy a intentar decir, ¿hasta qué punto es esto un ciclo político que se reempieza constantemente, lo has dicho un poco, ¿no? Pasar de democracia a dictadura, a democracia, a dictadura, ¿no? en algunos de los casos que has dicho tú, o hasta qué punto es, es esto un punto final ¿no? para, la, para la democracia liberal. Sí, yo honestamente creo que mmm, después de la Segunda Guerra Mundial, con la segunda y tercera ola democrática, fueron muchos los países que se democratizaron. Y al final, mmm, vamos a ver, desde mi particular visión, yo no soy favorable a exportar instituciones. Hay países que no tienen una cultura democrática. Esa es la realidad. O sea, hay países que son incapaces de digerir la democracia, de aceptar la democracia, porque no creen en la democracia. Porque, claro, para que una democracia liberal funcione, la gente se la, se la tiene que creer. Gran parte de la crisis es porque mucha gente considera que la democracia liberal se ha convertido en una democracia inútil, que ya no resuelve mis problemas. Tenían una, vis una visión... Utilitarista, o sea, yo estoy aquí porque sé que siendo democrático mi vida va bien, pero cuando me quedo en paro, cuando me quedo en tal, pues a lo mejor la democracia ya no es la forma política ideal, ¿no? Y luego hay países que están experimentando cosas nuevas, ¿no? Ojo, yo estoy en contra de esos experimentos, ¿no? Por ejemplo, estoy muy en contra de Hungría y de su deriva iliberal, ¿no? Pero sin embargo, a los húngaros, hay que reconocerlo, no les está yendo mal tienen un 5% de desempleo, crecen, eh, están resolviendo el problema demográfico, pero claro, lo están haciendo de una forma iliberal. Y yo estoy en contra, porque para mí, honestamente, lo más importante es la libertad, pero desde una posición ética. O sea, yo sé que a lo mejor en libertad pues vamos a tener problemas, Aún así, prefiero una sociedad libre que una sociedad no libre, ¿no? Yo defiendo la libertad no por una cuestión utilitarista, defiendo por una cuestión ética, por una cuestión vinculada a la moral, creo que es lo correcto, creo que es lo justo. Sí, sí. Pero hay otros países pues, que tienen otra cultura colectiva ¿no? y que prefieren que determinados líderes controlen la situación siempre y cuando esos líderes sean eficaces, ¿no? Es un poco lo que le pasa a Víctor Orban, ¿no? Yo no estoy a favor de Víctor Orban, pero tampoco puedo negar que no sea eficaz lo que está haciendo. Así como con Maduro, Maduro es una bestia, eh, Víctor Orban probablemente también es una bestia, pero uno es eficaz y el otro es ineficaz. Uno, mmm, a lo mejor los dos son depredadores, no lo sé, pero uno se preocupa por el bienestar de su pueblo, ha reducido los flujos migratorios, ha reducido el desempleo, ha mejorado la natalidad, ha mejorado la economía, la industrialización. El otro no. El otro hiperinflación, no sé, qué, no sé qué. Los dos son liberales, pero claro, uno es mucho más legítimo que otro por una cuestión vinculada a la eficacia. Desde mi punto de vista, los dos están mal. O sea, una sociedad abierta no tiene que ver sencillamente con cuestiones de eficacia económica. Una sociedad abierta tiene que ver cuando se respetan en su totalidad y se sacralizan, de hecho, los derechos, la estructura de derechos y libertades de las personas. Y donde no hay eso, y esto es un sesgo, evidentemente, esto no es objetivo, pero donde no hay eso, pues para mí no hay un sistema político de calidad. Ok. Ahí, ahí también yo creo que hay muchas veces, ¿no? por ejemplo en Guatemala y en España, pues las dictaduras evidentemente se acuerdan, la gente se recuerda de ellas y mucha de la gente mayor, yo muchas veces soy la nostalgia ¿no? de antes había orden y todas estas cosas y para mí, y esto es una opinión puramente personal, también tiene mucho que ver el rol de lo que decías, de las redes sociales y los medios de comunicación, porque claro, bajo una dictadura hay corrupción, por supuesto, lo que pasa <risa> es que los medios de comunicación se juegan la vida para denunciarlo, entonces... Todo está tranquilo. Pero ¿qué es lo que tenemos una democracia que funciona? Un proceso político feo. Están todos los partidos con sus maquinarias de basura buscando cosas del contrario, cosas que lanzar a un titular para desprestigiar al contrario y eso genera una fatiga para la gente que ve las noticias en su casa. Yo lo noto mucho en mi suegro, lo noto mucho en mi padre y mucha gente que están cansados de lo feo que parece el proceso democrático y, y mucha gente se olvida, ¿no? pero una, lo que no solemos leer de más que avelo nunca son los discursos sobre la primera década de Tito Livio, y él habla de esto de Roma, dice, Roma funciona, ¿no? una de las ideas que tiene es porque el proceso político es feísimo, es muy feo, hay intriga, hay debate, hay asesinatos, hay muchísimas cosas muy feas que conlleva la libertad política, pero el resultado político, hay consenso, hay debate, hay distintos puntos de vista… Y lo que se exporta de ese proceso, que evidentemente en unos países es mucho más bonito que en otros proceso pues al final es mucho mejor ¿no? que concentrarlo claro. en una persona. Ahora, el punto es la élite, la ¿eh? porque eso que decías tú del proceso, esto es como todo, hay basura, sí, pero la élite sabe digerir e interactuar con la basura. Y hay unos códigos, ¿no? O sea, evidentemente, claro, es que estamos perdiendo, es que la calidad de las élites es vergüenza. Y, pero Eduardo, una cosa crucial que desde que más hablo de las élites quería que dijeras, que expliques, porque esto es lo que abre la puerta también, en mi opinión, al populismo muchas veces, es que la gente se piensa que, que puede prescindir de las élites. Y, como mucho, en el mejor de los casos, pueden cambiar de élites. No, no, no, claro. O sea, una, una democracia liberal es una democracia de élites. La democracia representativa es una democracia de élites. Y lo, claro, porque es que, es que estamos hablando de gente que progresivamente se profesionaliza y que se supone que está 24-7 reflexionando sobre los problemas que atañen a la vida en comunidad. Entonces, claro, la, la, y, y, y ojo, yo no soy partidario de la democracia directa. Bueno, a no ser que hubiese una descentralización radical y que fuesen comunidades muy pequeñas, pero tal y como está la organización y estructura territorial de la mayoría de estados en la actualidad, la democracia directa es un delirio. La democracia directa es una herramienta de tiranos. O sea, por la democracia directa se podrían hacer tiranías muy sofisticadas. Entonces, claro, es una democracia de élites. Es que la democracia liberal es elitista, es que tiene que serlo. Es que la democracia funcional es elitista, es que tiene que serlo. Y eso, y eso, y, y eso, como ciudadanos, si lo entendemos puede facilitar que tengamos mayor capacidad de presión sobre esas élites. Porque alguien tiene que haber, alguien tiene que haber. Bueno, por supuesto. Pues, eh, sí, de hecho, una de las cosas que siempre les dice Glenn Cox a los alumnos de primero, no que vienen con las ideas fantásticas del pueblo se despertó y e hizo la revolución, Glenn siempre les aplasta a todos y les dice... El pueblo nunca ha hecho una revolución. Las revoluciones siempre han sido por parte de las élites. Ah, así es, así es. Yo siempre digo, que es una, un tema muy interesante, además está acreditadísimo por la ciencia política, ¿no? Nunca odié tanto. O sea, lo que más odio en un proceso electoral es que te llegue un periodista y te diga la fiesta de la democracia ha participado el 80% de la población. Lo que tienen que saber es que el 80% de la población participe está evidenciando un problema o sea vamos a ver las democracias liberales no tienen elevadas participaciones cuando hay una elevada participación hay un problema gravísimo en la democracia a saber cuál es como cuando tienes fiebre no sabes si la fiebre es por el covid o por no sé qué o por no sé cuál pero que hay una infección fijo bueno pues con la participación pasa lo mismo y sin embargo los periodistas en las redes sociales, en la fiesta democrática, Esto, todos esos conceptos son un poco eh, estupideces. O sea, la democracia es un proceso para tomar decisiones en sociedades complejas de manera pacífica. Y ese proceso puede equivocarse. Y precisamente porque puede equivocarse, podemos elegir a personas malas, tenemos que tener contrapesos. O sea, contrapesos que son candados constitucionales, que protejan nuestra estructura de derechos y libertades y otras instituciones que vigilen pues, al ejecutivo de turno, porque nos podemos equivocar. Dicho esto, dicho esto todo eso es un ejercicio de competición entre élites, pero la gente aprende, ¿no? Y cuando la gente aprende y se pone en alerta cuando ve peligro, es cuando va a votar eh, una participación saludable es la que está entre el 50 y 60% de la población. Incluso me atrevo a decir entre el 45 y el 60% de la población. La gente que tiene un trabajo estable, que tiene confianza y que tiene la seguridad de que va a estar toda su vida ahorrando para su pensión, que va a poder pagarle a su hijo la educación, que va a poder pagar su seguro médico, esa gente no va a votar. ¿Para qué? O sea, el punto es, ¿para qué voy a incurrir en un costo si ese si, si yo sé que no, va, no, no, voy a, pues claro, no voy a contribuir ni para mal ni para bien? Todo está bien. O sea, tengo mi empleo, tengo mi trabajo, tengo no sé qué pero cuando eso falla es cuando voy a votar y, y por eso los altos índices de participación deberían alertarnos a nosotros como profesionales de esto eh, de los problemas que tiene ese sistema político y los altos índices de participación deberían ponernos en alerta porque probablemente a lo mejor en una elección no pero en la siguiente sí aparecen candidatos populistas y autoritarios entonces evidentemente hay que tener, hay que tener, hay que verlo los indicadores. Es como, es como cuando uno, me imagino que es como cuando un médico ve un cuadro eh, sanitario, un cuadro, un, un, pues esto es igual. Al final, si veo una elevada participación, si veo unos indicadores de polarización, si veo tal, pues en realidad hay un, un problema y ese problema eh, tenemos que resolverlo. Porque si no lo resolvemos, el sistema puede degenerar y entrar en una crisis mundial. Eh, me he portado fatal porque no nos ha dado tiempo a responder. Era tan interesante lo que me estabas diciendo que casi no, no hemos podido hablar ni con el público, por desgracia, pero para cerrar simplemente quiero lanzarte una pregunta de un estudiante nuestro que tú conoces, además de Dulce, de y Mérida, eh, y es sobre el caso de Guatemala, ¿vale? Mis disculpas al resto, pero no vamos a tener tiempo de hacerlo. Y ella pregunta, Edu, y más o menos eh, tenemos cinco minutos más todavía. Eh, ella te pregunta, ¿no? ¿Qué cambios elementales se necesita hacer, se necesita hacer por ejemplo, en Guatemala, para pasar de una democracia electoral a una liberal? ¿Qué casos de éxito conoces sí. en el que hicieran esta transición? ¿no? Sí, el... sí, sí. sí, sí, sí, claro que sí, claro que sí. Es una pregunta muy válida. Yo creo que en Guatemala, mmm, eh, para, para que veáis la mala fe que tienen los políticos, la agenda está claramente delimitada, se delimitó en 2015. Hubo algo, hubo algo en Guatemala en 2015 muy poderoso, que fue que la ciudadanía explotó. El caso de la línea, Otto Pérez Molina, Valdetti, todo ese nido de corrupción era muy pestilente. Esa es la realidad. Había mucha pestilencia ahí. Pues, pues cuando eso explota, y la gente sale a la calle, y distintas organizaciones de la sociedad civil, etcétera empiezan a proponer ideas. Básicamente se, se, se llega a un consenso, o sea, un consenso que establece para el mejoramiento del sistema político guatemalteco cuatro reformas, cuatro reformas que son prioritarias, por las cuales hay que empezar. Una primera reforma, es en la ley de compras y contrataciones del Estado, porque se suponía que ahí había corrupción. Y esa reforma, pues era una reforma que evidentemente eh, se llevó a cabo de forma parcial. Entonces, al final, se reformó para no reformar nada. Luego, ley electoral y de partidos políticos, era la segunda eh, situación que todo el mundo estaba más o menos de acuerdo. Había que cambiar para eh, fortalecer la democracia liberal guatemalteca. Se reformó con el decreto 2616, creo yo. Ahora no sé si estoy hablando en memoria, pero se reformó. Yo participé en, ese, en los debates de esos procesos de reforma con el diputado Argueta de la UNE, un tipo que cree que sabe mucha ciencia política y lo que sabe es política. Eh, pero eh, es eh, una reforma perversa para cambiar y no cambiar. Eh, que se lo digan a los partidos nuevos que han intentado entrar a la competencia y el problema que han sufrido, y a los partidos que están construyendo ahora, que quieren entrar a competir y que todavía no se han En su momento discutimos esa ley y hubo consenso, ¿eh? hubo consenso entre grupos liberales y grupos de izquierda en determinadas reformas, y la verdad es que mmm, lo que no hubo fue voluntad política. Pero ley de compras y contrataciones del Estado, ley electoral y de partidos políticos, la Ley de Servicio Civil, evidentemente, la función pública, la administración pública en Guatemala, pues es una administración pública puesta a dedo. Solo el presidente tiene la capacidad de nombrar a 2.000 eh, puestos. Entonces, eso genera unos niveles de volatilidad y de rotación en la alta función pública del Estado que hace que las, insti que las grandes instituciones públicas no funcionen. ¿no? Eh, curiosamente, independientemente de lo que uno piense de ella, porque hay gente que está en contra, una institución altamente profesionalizada es el banco central de Guatemala que no es una institución pues eh, es eh, pues como decir esclava de la política ¿no? o sea más o menos tienes tu estructura administrativa tus cuadros tienes a, los ascensos por mérito todo eso entonces eh, la ley de servicio civil y el último punto que es un punto clarísimo la reforma del organismo judicial hubo un debate Hubo muchos informes en su momento, pero no se cambió nada. ¿no? Entonces, al final, eh, ¿qué sucede? Yo creo que en Guatemala la agenda de cambios se tiene clara para mejorar el sistema político. Yo creo que en Guatemala lo que no se tiene claro es el cómo y quizás en algunas áreas eh, hay debate sobre qué contenido le damos a la reforma. Por ejemplo, en la ley electoral casi no había debate, hubo un consenso. Pero, pero si vamos, por ejemplo, a a la ley, al organismo judicial, ahí hay debate. Pero la cosa es que se sabe que hay que cambiar. Claro que se sabe, porque al final es lo que comentábamos antes, una democracia liberal, la definición de democracia liberal nos ayuda a evaluar qué está funcionando bien y qué no está funcionando bien. Separación de poderes e imperio de la ley afectan a, a, al organismo judicial, al Estado de Derecho, a todo este tipo de cuestiones. Ley de compras y contrataciones del Estado, pues es transparencia y calidad de la administración pública, igual que servicio civil, y luego la ley electoral, pues tiene que ver con el sufragio. Eh, cuando, y ya por cerrar, el sufragio en Guatemala, y yo creo que todos los guatemaltecos lo saben, es un sufragio a ciegas. La gente vota a ciegas, igual que votamos en España, votamos a ciegas también, y por eso nuestros sistemas son partidocráticos, son sistemas partidocráticos, o sea, los partidos lo controlan todo, pero el ciudadano no sabe quién es su representante, no sabe fiscalizar a su representante, ni puede fiscalizar a su representante, y además es que es injusto que fiscaliza a su representante, porque en el departamento de Guatemala votamos por una lista de 19, y en el metropolitano por una lista de 11. ¿Quién puede memorizar a 11 personas de distintos partidos que se supone son tus representantes distritales. Pues nadie. Entonces, el debate que había era, bueno, pues a lo mejor hay que probar otras fórmulas sin erosionar el espíritu de la ley. Es decir, hay que probar un sistema electoral con listas, uh -huh. que sea multipartito, o sea, que haya multipartidismo por distrito, pero que facilite pues, que la ciudadanía conozca a sus representantes. Bueno, pues ese debate se tenía claro, se modificó parcialmente la ley y se cambió para no cambiar nada. Entonces, Natalie hay que cambiar. Pues Edu, la verdad que muchísimas gracias porque no sabes cómo me he gozado esta conversación y, y gracias por supuesto a, a toda la audiencia por acompañarnos. Eh, simplemente quiero recordar a la audiencia que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En, en Instagram somos arroba epri barra baja ufm y pueden conocer nuestras futuras conferencias y actividades en nuestra web, nuevepri.ufm.edu no, y slash futuros barra estudiantes. Ahí pueden ver todo lo último que estamos haciendo. Edu, de verdad, ya te lo he dicho, pero me lo he gozado a lo máximo. Bueno, como siempre que charlamos, y yo, yo también me lo gozo, charlar contigo. <risa> pues cuídate mucho, que sé que es tarde en España y nada, esperamos que vuelvas por casa pronto, por aquí, por aquí. Perfecto. Si Dios quiere, en agosto, ahí me tenéis molestando todo el mes, además. Muy bien. Primero Dios, como dicen aquí. Así es, así es. Ojalá. <risa> Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado.